nos preocupa la, la seguridad de, de la moto, nuestra, protección cuando utilizamos la moto, pues consiste en que instalamos un dispositivo en la moto y este dispositivo lo que nos permite es estar conectado a través de una app permanentemente a la moto. Podemos saber dónde se encuentra, dónde, si le sucede alguna cosa que nos avise, por ejemplo, si cae al suelo o pues si le están manipulando, o eh, eh, poder tener eh, siempre en tiempo. tanto internos como externos, por ejemplo, el sensor interno de, de, de vibraciones o el sensor de posición para detectar si se mueve de una zona geográfica que hayamos definido. Podemos también, por ejemplo, instalarle eh, algún sensor externo o algún actuador externo para poder remotamente activar el bloqueo o las luces de emergencia o una serena externa. El equipo más completo también es capaz de detectar sensores de, eh, disponen de sensores internos de inhibición para detectar posibles inhibiciones servidor y nosotros como Sensores. Y estos sensores se comunican de forma inalámbrica a nuestros servidores y a partir de esta información pues nosotros eh, ejecutamos eh, órdenes, o sea avisar en tiempo real, o sea proporcionar esta información en tiempo real o bien elaborar informes. sensor, pero es un sensor más, puede haber otros sensores eh, y hace años que existen soluciones así, lo único es que claro, eh, hay ciertas dependencias en la teníamos esta, estas limitaciones. ¿Qué ha pasado? Pues que la, evidentemente la tecnología ha ido evolucionando. Aplicarlo a, pues, a cajas, objetos, animales, Con estos dispositivos con batería propia, por tanto autónomos, un trabajo de consumo, ya nos ofrecen ofrece autonomías de. es hay un abanico muy, muy muy amplio desde el, el, la, la, la información de la posición igual no tiene mucho valor pero sí eh, tal, posición, pero sí toda la información que se puede extraer a partir de esto ¿no? por ejemplo ayudar a tomar decisiones a ayudar a reducir tiempos de respuesta un servicio técnico que sea capaz de reducir el tiempo de respuesta cuando sale una emergencia de dos horas a técnicos por zonas. Con el sistema de geolocalización ya no solo se cambió esta organización de técnicos, ya no van por zonas, sino que además eh, ahora asignan esta nueva tarea, esta nueva incidencia al técnico que está más cercano, pero que además dispone de eh, menos carga laboral, por tanto reducir, permite reducir este La en este caso, pero son aplicaciones o son beneficios eh, muy diversos. Muy también tenemos una solución, por ejemplo, para el sector de la, de la publicidad o para el sector ramadero, para tener garantizar la trazabilidad de las deyecciones de que se producen en las granjas eh, ganaderas para saber o poder informar. invirtiendo en zonas prohibidas, qué dosificación se está metiendo para poder controlar que no se pierda el máximo, etc. Son aplicaciones usadas lo mismo, pero son aplicaciones distintas.